Muy buenas chicos, buenos días, directo sorpresa, directo express, buenos días, son las 13.33 en España, bienvenidos al canal, saludos a todos los que estáis ahí, buenos días y buenas madrugadas a América, ¿qué tal estáis? Pues bien chicos, todo se acaba, todo termina. Todo se acaba, evidentemente. Pues quiero hacer un poco de vista atrás de todo y quiero pues, recordar pues todo lo que se ha ido haciendo y todo lo que hemos hecho. En este año, en, este, en estos tres años, perdón, Llevamos más de 750 vídeos. Muchos vídeos, ¿verdad? Muchísimos vídeos para un canal joven de tres años. Eh, vamos, eh, empezamos, empezamos el, el 19, 19 de marzo de 2015 y hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo lo que concierne al misterio. Hemos hablado desde temas ovni, temas paranormales, historia, misterios de la historia. He estado revisando vídeos y tengo hasta un programa que habla de María Magdalena, de la historia, ¿no? de los enigmas que hay detrás. Hemos hablado de los secretos del Vaticano, de sus escándalos, de todas las operaciones financieras. Eh... Hemos hablado de. OVNIs, informes OVNI, hemos hablado de un montón de cosas, de hecho este, esta última temporada, estos últimos meses, hemos estado hablando de conspiraciones, porque lo habéis pedido, se han lanzado diferentes encuestas eh, al canal y vosotros habéis contestado todas las encuestas, incluso algunas encuestas se han... Eh, se os ha preguntado si os llegaban las notificaciones y algunos decís que sí, otros que me tenéis que buscar. Bueno, yo siempre os he dicho que le diréis a la campanita, ¿no? Cuando te suscribes a un canal, te sale la campanita, si le vuelves a dar, te da el recordatorio de todo lo que se va subiendo, ¿no? Ha sido una trayectoria muy dura, muy dura muy dura, han habido contratiempos, han habido momentos graciosos, han habido momentos eh, tensos, se ha compartido, se ha buscado hacer equipo con otras personas eh, de las cuales pues no se ha podido, eh, se ha intentado eh, hacer algunos congresos que tampoco han podido salir por falta de, de personal, por falta de, de asistentes, por falta de Muchas cosas de economía, sobre todo la economía, ¿no? Ayer hablaba eh, del de tema de la financiación, ¿no? De, del eh, archivo este OVNI, ¿no? Todo es financiación y hay cosas que no se han podido llevar a cabo. Eh, a lo largo de diferentes momentos, pues, bueno, se han ido incorporando personas a nuestro canal otros se han ido de malas maneras, otros de buenas formas, otros de aquella manera. Han habido momentos de, de verdaderos quebraderos de cabeza, eh, tensiones, no tensiones, ha habido de todo, ha habido de todo en este canal. ¿Pero por qué? Pues porque es un canal vivo, es un canal donde eh, aquí nos, nos hemos preocupado de todo, nos hemos preocupado de los compañeros, que al, al final los compañeros, algunos ni son compañeros, ni son amigos, ni son nada. Pero con todo y eso hemos ido continuando. Luego todo lo que conlleva la investigación ¿no? de un tema, cuando tienes que... Eh, por decirlo de alguna forma, eh, investigar, ¿no? Algunos me han calificado de investigador de sillón, de sofá, ¿no? Y a las pruebas me remito que he tenido ahí, hay eh, eh, vídeos donde se ha salido a la calle, ¿no? Donde incluso algunos de vosotros, pues, habéis contribuido, pues, a poder salir, a poder salir y poder grabar, ¿no? a poder hacer muchas cositas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Veo que ha habido un gran apoyo, eh, un gran apoyo por parte de muchas personas. Luego ha habido eh, muchos eh, muchas zancadillas, ¿no? Muchos intentar meter cizaña y contratiempos en este canal. Eh, ha habido de todo. Pero lo más importante de todo esto es que eh, despedimos el año. Despedimos el año 2018 y le damos la bienvenida al 2019. ¿Qué te parece, amigo? Algunos de vosotros os habéis quedado impactados. Otros quizás estabais aplaudiendo. No, adiós, adiós. Se va. Y otros quizá os habéis asustado. No nos vamos. Le decimos adiós al año 2018. Le decimos adiós a todo aquello que nos ha ido bien y que nos ha ido mal. Si os dais cuenta, hemos tenido un incremento de visualizaciones y de suscriptores. Hemos sido trending topic en algunos países. Sí, trending topic. ¿eh? Parece que no, pero... Hemos sido trending topic por algunos, por, durante un mes aproximadamente. Hemos despuntado mucho, hemos eh, apretado. Pero le decimos adiós al 2018. Pero no decimos adiós a todos los amigos que os habéis unido recientemente. Os estoy leyendo en el chat y estoy intentando aguantarme la risa y ponerme en serio, pero es que no puedo. Es que no puedo, es que no puedo. Eh, han habido muchas cosas, muchos de vosotros habéis participado en, en, este, en este proyecto. Dice José, dice Rafa, es que tienes hasta los rocos llorosos, porque es que no puedo aguantarme la risa. Digo, les voy a dar aquí un adiós de aquellos... Eh, apoteósico. ¿no? Siempre hago este tipo de directos en Facebook y he decidido que hoy, por ser el último domingo del 2018, eh, Josué, yo también te quiero, y mañana, pues sabéis que es el último día del año y vamos a estar todos en familia <coughs> despidiendo el año, seguramente todos atareados corriendo de un lado para otro eh, el último día del año y yo sabía que no me iba a ser posible. Esta tarde ya quiero estar de relax, eh, tranquilito. Estuvimos eh, dos días eh, de descanso, estuvimos dos días de, de descanso en, en el canal. Gracias, dice, me, me comentan desde la NASA que te tienen muy vigilado. No, quien me tiene vigilado es la, la Open Society, no es broma. ¿eh? Y ya os hablaré en cuanto pueda sacar una, una serie de correos que vais a alucinar. La Open Society del señor Soros. Eh, han pasado muchas cosas, amigos, muchas cosas. Hemos eh, dado un fuerte empujón. ...en este año y os lo tengo que agradecer a vosotros porque habéis compartido vídeos, habéis estado ahí. Hemos superado los 60.000 suscriptores, creo que vamos por 60 y algo mil, no sé cuántos llevamos ya, no me acuerdo, 60 y muchos, 60 y muchos mil. Eh... Dice, estaba bastante serio. Si es que me, no podía más, ya... Eh, hemos, hemos destapado algunas cositas, hemos hablado de muchos temas, eh, evidentemente ya sabéis que los canales pequeños, pues yo soy un canal pequeño en definitiva, eh, necesitamos financiación para poder movernos, eh, no financiación para ganarlo, ganarnos la vida, porque en realidad eh, con lo que se va sacando en este canal, pues para mí es un sueldo, ...más o menos decente y yo agradecidísimo de que veáis los vídeos, compartáis y todo eso. Pero me refiero a esa financiación que nos hace falta para poder salir a la calle, para poder traeros evidencias eh, documentales. De hecho, estamos eh, montando ahora mismo un documental que tenía que haber salido ya, pero entre fiestas, pitos, flautas, resfriados, esto y lo otro... ...pues se nos va a alargar unos días más... Pero ahora para principios de enero pues tendremos ese documental ¿no? que hablamos de esa pequeña parte de la historia de España, donde no solo existen los caballeros templarios, sino que hablaremos de una de las órdenes, eh, de la primera orden de caballería que aparece en España. ¿no? Vamos a hablar un poco como de Juego de Tronos y os vamos a dar una serie de paisajes preciosos <coughs> que solo vais a poder ver en este canal porque hemos ido a los rincones más recónditos de Ciudad Real, de la provincia de Castilla-La Mancha, aquí en España. No, no tenemos eh, fronteras, eh, estamos luchando. Eh, tengo que agradecer a todo mi equipo, a todo el equipo, a Paco, a Nelo, a Alba, a Azucena, a todos los amigos que estáis en el grupo de whatsapp que estáis ahí apoyando a todos los amigos que tengo en facebook que compartís los vídeos a todos los que estáis ahí en el directo ahora mismo y veréis esto eh, después en diferido agradeceros a todos a todos por este fuerte empujón que me habéis dado y os digo una cosa han habido muchos contratiempos muchos muchísimos pero seguimos aquí seguimos aquí con algunas personas han habido desencuentros y con otros han habido encuentros con algunas personas han habido desavenencias y con otras personas se han estrechado lazos de amistad Quiero daros las gracias abiertamente y de todo corazón, pero además quiero que sintáis esta potencia que sale de aquí hacia vosotros. Seguimos aquí por y para vosotros. Esto ya me lo habéis escuchado en muchos programas y no vamos a repetirlo porque ya lo sabéis que estoy aquí por y para vosotros. En busca de la verdad y misterio va a seguir este Próximo 2019, vamos a tener muchas cosas, vamos a tener viajes, hemos viajado a Egipto este 2018, 2019 también vamos a volver a viajar. Fuimos el primer canal de misterio, de misterio alternativo, del misterio serio, que empezamos a ofrecer el veniros a viajar conmigo. Luego han venido otros y han hecho viajes, me parece estupendo. No hablo de, de canales de espiritualidad ni de conciencia personal, no, no, de misterio, de investigación, no de ciencia ficción. Cosas serias. Este año que viene volvemos a Egipto y vamos a ir con parte del equipo. Paco no va a poder venir, pero Nelo y Alba sí van a venir y vamos a hacer un diario de viaje para que veáis todos esos lugares maravillosos. Vais a estar con nosotros. Habrán entrevistas. Habrá de todo en ese viaje. Vamos a hacer quedadas. Habrán quedadas. Viajaremos a Canarias. Lo digo ya aquí para que lo sepáis. Viajaremos a Canarias con nuestro amigo Josué y con nuestra amiga Carol. Estaremos con ellos. Queremos traeros ese trocito de isla aquí, en busca de la verdad. Un trocito de esas islas viajaremos a otros sitios, haremos muchas más cosas, pero vamos a estar aquí y necesitamos vuestro apoyo, nos vamos a marcar una meta y yo sé que vosotros me vais a ayudar, vamos a llegar a los 100.000 suscriptores chicos, cuando lleguemos a los 100.000 vamos a sortear algo, no sé el qué, pero vamos a sortear, vamos a regalar, vamos a daros lo que haga falta, no lo sé. Pero vamos a sortear y vamos a regalar. Muy importante. Así que me están llamando, quiero agradeceros este 2018 y daros un beso y que tengáis una feliz entrada de año. Un beso, chicos. Nos vemos en el 2019.